Telefónica, hoy Álvaro Mejuto Tempranito lo presentaba, y dice Bueno, van a estar hablando con José Fodecus. Él ya ah, le, le puso el, el apellido y es que Vamos a darle la bienvenida como corresponde A José García Que es de Fodecus Porque están convocando a una marcha uh -huh. Así que para tener más detalles vamos a darle la bienvenida José, buen día, ¿cómo estás? Eh, buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Muchas gracias por la comunicación Y saludo a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, por favor, los agradecidos Bien. siempre somos nosotros para poder tener estos minutitos para charlar sobre esta iniciativa sí. que van a estar llevando adelante. Es una marcha, José, ¿es así? Sí. sí, es una concentración este, frente a las oficinas de EDET, digamos, entre ASNOR y EDET, y después una marcha, digamos, una vez que estamos con todos los usuarios. Eh, bueno, la, la idea es protestar por este tema, no tan solamente por el tema inflacionario, que es una locura que no para sino también por el tema de los servicios públicos, que es como un tarifazo, es decir, el tema de la luz, del gas, de la medicina prepaga, de todo, todo junto que nos está acosando cada vez más los usuarios y que, bueno, ya no tenemos ni siquiera el control de nuestro propio dinero que, que ganamos. Así que algo hay que hacer como usuarios y consumidores y en principio lo que estamos eh, convocando a una concentración, vamos a levantar firmas que nos acompañen, ...con este documento que vamos a hacer... ...y posteriormente va a ser una marcha... ...para ver si el gobierno declara, por favor... ...una emergencia alimentaria por un lado... ...y también una emergencia tarifaria por otro... Así ...que esa es la idea de hoy... Eh, ...la verdad es que no estamos de acuerdo... ...que el gobierno nacional también... ...aplique ahora la gita de subsidio... ...porque si bien es cierto va, va a incidir... ...sobre un sector... ...un nivel uno que se llama... Mm no es menos cierto que esa gente va a trasladar a los precios. Sí. Eh, es, eh, así que bueno, estamos complicadísimos con la economía y, bueno, y por eso estamos convocando a llamarse como una manera de hacer visible el descontento que estamos teniendo por el aumento de la canasta básica, de la inflación y el tema del tarifazo, Algo tenemos que hacer y, y necesitamos que nos escuchen, por eso estamos. Con respecto a lo de los sí. subsidios, es cierto porque sí. tiene que ver con los distintos niveles, después también eso implica sí. saber leer bien la boleta y a partir de ahí conocer claro. también cuál es el subsidio que aplica a cada caso. Claro, ese digamos, sería si uno realmente acepta el tema. Claro. En realidad nosotros, en principio, desde, desde que se implementó, se llama el RASE, el registro ese, nunca estábamos de acuerdo porque la opinión nuestra de Foreco es que esta es una tendencia a que mañana o para el año o para el otro prácticamente le quiten a todo el mundo el subsidio cuando eso ocurra, a nosotros nos parece que va a dejar de ser un servicio público y y además esencial, porque va a haber gente que va a poder tener el servicio y otros no así que parece que es un retroceso parece que fueron parte de un acuerdo que han firmado no sé, con el fondo monetario o lo que sea y además de que tenemos mucho de razón, no sé si usted se acuerda toda la vida dice hay que solucionar el problema energético es caro, hay uh -huh. que solucionar el problema energético es caro. Sin embargo, hay especialistas que nos dijeron acá, muchachos, el kilowatt vale eh, dos pesos o treinta, cobran dieciocho en tu claro. Es decir, ¿por qué Santiago cobra más barato? ¿Por qué en Puerto Madero está más barato? Claro. Algo está pasando, no hay uniformidad en el criterio, no tan solamente del usuario, es la misma energía para todos, sin embargo uno paga un costo otro otro. Así que yo creo que primero hay que ponerse de acuerdo y aclarar cómo es la situación y después ver si hay que quitar el subsidio. Si no, esto es... Es una joda, es como decir, ah, vamos a sacar plata, vamos a sacar esto. Y por eso nosotros no estamos de acuerdo que ni siquiera nivel 1, ni dos, 2, tres 3 le saquen el subsidio porque eso lo van a trasladar los precios y lo van a terminar pagando la gente más humilde. Es el tema. Y encima ¿Sí? le sumamos a esto que hoy ya se autorizó de parte del gobierno un incremento en televisión paga, en telefonía, en internet, el 4,5 hasta un 4,5% eh, que complica todavía un poco más, es ahí donde repetimos la pregunta que estabas haciendo, ¿no? Y es decir, ¿de dónde sacan los precios? ¿Por qué aumentan como sí. aumentan sin control? Sí. Bueno, y terminamos pagando sí. a todos los usuarios cualquier cosa, ¿no? Así es, y, y justo el hilo se corta por lo más delgado, así que la gente que no no tiene forma de reclamar, no tiene espíritu de reclamo no, digamos, no conoce el tema, entonces te aumentan, eh, como te dicen el tema de internet, el tema de la medicina, el cable, eh, todo el mundo que pasó a hacer servicios esenciales después de esta pandemia, sin embargo el Estado debería garantizar que eso llegue a todos los habitantes, y no, no lo garantiza, porque no, no lo regulan, los entes reguladores no están funcionando como corresponde, no hay una información veraz, clara como dice la ley de defensa del consumidor entonces en esta confusión aumenta el mal humor mucha gente está enferma otros fallecen, sin poder declarar o reclamar, para eso nosotros estamos tratando de hacer visible y agradeciendo a ustedes que nos permitan llegar a miles de usuarios y que ojalá hoy nos acompañen en el desde las nueve y media hasta las doce aunque sea con la firma, con la marcha con la concentración, con la opinión Necesitamos conocer de todo. Pero es tremendo si nosotros seguimos aceptando, callada la boca, todo esto. Mañana nos van a querer sacar los hijos de la casa también, digamos, como forma de pago. Y aquí nadie dice nada. Nosotros creemos que el gasto debe empezar a por otro lado. Entonces, le van a sacar el subsidio a alguna gente más humilde. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, pues, todo una improvisación, me parece, de la Secretaría de Energía, improvisación, pues no saben lo que van a hacer nosotros generamos energía acá en Tucumán lo suficiente y duplicado para el consumo que tenemos no, no recibimos regalías el usuario de Tucumán no, no recibe ninguna compensación por tal cosa es decir, y tenemos ingresos per cápita inferiores casi todo el país que otras provincias bueno, eh, son muchas cosas algún día tenemos que discutir fuerte eh, ¿cuál es la oposición? ¿qué hacen los diputados y senadores nacionales? ¿por qué nos dicen eh, si sí, en Tucumán ¿por qué pagamos tanto la energía? No me vengan con transporte, cada vez que salgan un equipo dicen: No, no es culpa mía, es el transporte, detrás no. ¿Qué me interesa si ellos no han hecho las inversiones suficientes? Bueno, todas esas cosas molestan mucho. Y bueno, y en Ganor, ya sabes, cuando te sacan un medidor, tenía que pagarle al gasista, al matriculado, sesenta mil, setenta mil. Entonces, mucha gente deja un servicio esencial que ha costado tanto instalarlo por la impotencia que tiene no pagar no está bien funcionando los entes reguladores y además de eso, el Estado está sacando la gente en vez de decir, bueno, vamos a achicar gastos, sí empecemos a no nosotros mismos los gastos políticos, ¿por qué no nos achicamos? ¿por qué no nos achicamos el Poder Judicial los gastos, de la enormidad que tiene el ingreso? ¿por qué? empecemos por ahí empecemos a decirle quiénes son las, bueno, las empresas que forman los precios pero no le saquemos más gente al más humilde esa es la idea José, entonces, Perdón. no, por favor, José, entonces, hoy a las nueve y media en Edet. Hoy a las nueve y media necesitamos que los usuarios nos acompañen todos, usuarios y consumidores, porque la lucha es contra la inflación, es contra los tarifazos. Nueve y media de la mañana vamos a estar con la mesa ahí, estamos con la compañía y confirman, y si somos la cantidad suficiente vamos a marchar con ese documento para entrar a casa del gobierno. José, te 9, y media de la mañana, todos. Sí. Bien. Te agradecemos la comunicación con LB7. Como siempre, un abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por favor, buenas.